Les ha pasado que tienen aficiones, pasiones, hobbies, formas de pasar el tiempo libre, cosas que nos dan mucho placer, que nos dan mucha pasión y nos dan mucha energía. Como por ejemplo, caminar por la playa, tomar el café con los amigos, no sé, hacer ejercicio, un poco de yoga para equilibrar los chakras y muchas actividades más que con el transcurso de los años y con las responsabilidades que vamos adquiriendo día con día con la edad también, como la casa, los hijos, el trabajo, la escuela, entre otras cosas pareciera que plof, las metemos a la caja del baúl de los recuerdos y además le ponemos candado y perdemos la llave. Y nos olvidamos de todo ello. Pero en este Verowats te daré algunos tips para que volvamos a reactivar y a generar esa reconexión con tus pasatiempos. Número 1. Reconecta con tus pasiones. Es decir, ponte a reflexionar, a hacer una remembranza de todas aquellas actividades que te solían emocionar. Busca entre tus fotos, busca los álbumes de todos aquellos años desde que eras una chiquilla o un chiquillo. ¿Qué hace yo? Si no, pregúntale a tus familiares o a tus amigos qué actividades. Ellos, ellos observaban que a ti te hagan brillar los ojos que notasen que te llenas de energía y adrenalina y entonces anota, toma anotaciones pero lo más importante es que reconectes con ellas Número 2 Reincorpora esas pasiones nuevamente a tu vida. Primero, evita excusas y obviamente pensamientos negativos como va. No tiene caso. Oh, no. Es que qué aburrido o oh, ay, eso ya pasó. Quedó en el pasado, qué sé yo. Quítalos de tu vida, por favor. Todas esas excusas y vuélvete a llenar de toda la energía Tres, ponte la fácil, tienes que acercarte a esa pasión, a eso que tanto te gusta, por ejemplo, si deseas hacer ejercicio, busca un horario, no sé, si trabajas, si tu horario de comida dispones de 30 minutos para ejercitarte y otros 30 para comer tu refrigerio, no sé. Mm, si quieres aprender repostería, busca un curso a la salida del trabajo O cuando los niños vayan a la escuela, no sé Tú tienes que buscar la manera de que este hobby esté cerca de ti Como por ejemplo, te voy a contar una anécdota. En mi caso, me encanta bailar Es una de tantas pasiones que, que me gustan Y en la escuela de mis hijos teníamos que montar un baile moderno ¿Y qué creen? Bingo esta es mi oportunidad Obviamente la aproveché Y no saben toda la energía que me dio Mis ojos volvieron a brillar De volver a reconectar con esa pasión que tanto me gusta Y me dije, más vero what para esto Porque eso me llena de mucha vida Así que hay que crear esa reconexión Para que te vuelvas a energetizar con mucho entusiasmo Y tus ojitos vuelvan a brillar Y bueno, después de toda esta aventura de la reconexión con tus pasiones, con tus hobbies o con tus pasatiempos, oh, sh, que estuvieron muy agotadores para mí, pero los encontramos, me despido y nos vemos en el próximo Vero Whats. ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye! Por cierto, y si necesitas levantarte el ánimo al estilo Vero o agrega tus comentarios en la parte de abajo. O si quieres que abordemos un tema de tu interés, compárteme tus ideas y con gusto lo crearé para ti. Y nuevamente, bye bye.